Hola que tal amigos, bienvenidos a este su canal Techi Android En esta ocasión les traigo una aplicación genial Así es amigos, un reproductor para tu teléfono Android Ok, dicho esto vamos con la intro y comenzamos con este video Ok amigos, como les iba diciendo hoy les traigo una genial aplicación el reproductor de Sony Por aquí se los voy a estar dejando Aquí les muestro El reproductor de Sony Amigos, aquí está Ustedes ya lo conocen El reproductor de Sony está genial Amigos, ustedes pueden ver El contenido, las pestañas Las categorías que tienen Así es amigos, ustedes la pueden instalar En su teléfono Android Como ven Se pone las carátulas de tus músicas favoritas así que amigos aquí se las estaré dejando debajo de este vídeo en la descripción y en el comentario fijado para que ustedes vayan a mi blog y descarguen esta aplicación que está genial es un reproductor genial para tu dispositivo android ok amigos como ven hasta aquí este pequeño vídeo este pequeño vídeo de del reproductor de Sony, el Sony Walkman. Si es amigos, ya saben si el video te gustó, si la aplicación te gustó, el link está ahí en la descripción. Les invito a que me sigan en las redes sociales que aparecen ahí en la descripción de este video. Suscríbanse a este canal. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique de cuando estemos subiendo un video. Ok. Y no te pierdas de ninguno. Bueno, aquí me despido y nos vemos en un próximo video. Dale un like y comparte.